¿Está usted satisfecho con la cobertura que le ofrece su aseguradora de riesgo de salud ARS? Háganos el feedback 829-451-3381 y durante el transcurso del programa le leeremos su opinión, su respuesta a esta pregunta. Repito la pregunta, ¿está usted satisfecho con la cobertura que le ofrece su aseguradora de riesgo de salud ARS? Vamos a ver, 829-451-3381. Esa es nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, continuamos con el desarrollo del programa, mis amigos. Médicos amenazan con paralizar servicios a afiliados de ARS. El Colegio Médico Dominicano, junto a 53 sociedades médicas de especialidades, advirtieron que podrían paralizar los servicios a los afiliados a las aseguradoras de riesgos de salud en demanda de aumento de los honorarios por procedimientos médicos. El presidente del Colegio, Walvariel Suero, convocó a los miembros de las sociedades médicas a una asamblea nacional el próximo sábado 13 de marzo a las 10 de la mañana, para trazar y pautar el plan de lucha que seguirán frente a las Administradoras de Riesgo de Salud y el Consejo Nacional de Seguridad Social. Suero indicó que llevan más de una década con esta lucha, en la cual son vistos como obreros que apenas le pagan 680 pesos por internar un paciente por un día. Vamos a ver, vamos a ver qué opinan ustedes, Francis. Bueno, parece ser que... Que, la, que aquí todavía no terminamos de entendernos, el Estado y los gremios. Momento de crisis, momento de pandemia, los sectores empujando, cada quien para su lado, en el medio desamparado y sin esperanza, el pueblo. Es un escenario interesante, donde a mí se me ha pedido en más de una ocasión mi sacrificio, mis libertades y aún vemos que la, la, la, los especialistas piensan también hacer su agosto en marzo. Los afiliados somos los más perjudicados Los servicios que dice aquí a sociedades médicas especializadas advierten que podrían paralizar los servicios a los afiliados en las aseguradoras la eh, de riesgo de salud, demanda de aumento de los honorarios por procedimiento. Yo quiero que, que me expliquen si a la fecha se le está limitando a los médicos especialistas, a mis amigos, a nuestros amigos, a nuestros servidores de salud. Porque cuando usted va a un especialista, la diferencia que usted pague es prácticamente la, la, la consulta. Y lo que reciben de nuestra aseguradora parece ser que es un, un bono, no el pago, o no la condicionante para poder tener acceso. Porque otra cosa... No hay una regulación real, y es lo que se requiere para analizar la ley, la norma, hoy. Porque, señores, todo eso sale de nuestro bolsillo y nadie nos defiende. Yo tengo un seguro, aunque soy dependiente, pero a Dios las gracias, que en estos años no he tenido que usar el, el monto para compra de de medicamentos y eso si usted no lo usó en este año se pierde Así es. entonces entre ARS y especialista el pueblo sigue siendo el menos importante que somos los que movilizamos la economía y, y, el, y atiendan las economías en los pueblos en los países no es de rico. La economía se mueve por los pobres y por la clase media. Los ricos tienen una forma de vida, que si ellos pudieran, pudieran vivir gratis para, para, para amasar el dinero, lo hicieran, porque se hace hasta san con el estómago. Hasta san hacen con el estómago. Ahora, el que no, el que no entienda eso, que no se le dé valor a la clase media, y a los menos desposeídos, las economías no se mueven, búsquenlo. Eso es constante. Si de algo puede estar seguro el gobierno, y Luis Abinader, que si siguen apretando la tuerca, se puede correr la rosca. Porque aquí pareciera que todo el mundo tiene derecho y reclamo y el pueblo sigue pagando gasolina más cara, los sistemas de salud no es para pobres, en general hasta los hospitales, porque aquí estamos buscando eh, ayuda para, para personas que no pueden pagar una cirugía. Y esto a mí me molesta, que uno usted, que uno tenga que estar de, eh, eh, tratando estos temas. Es un país social, democrático y de derecho que garantice el Estado la salud en igualdad para todos, con acceso. Entonces, yo creo que hablar y amenazar en estos tiempos, cuando aquí no se ha podido hacer más que, que aguantar los cajetazos como pueblo, no me da ni, ni deseo, diría yo, de ayudar a tener una alternativa, porque no la comprendo. Bien. Todo el mundo aquí está hablando para su lado, menos a favor del pueblo. Gracias, Francis Yellian. Miren, los médicos pueden que tengan razón. Pero cuando pagan, eh, cuando tú pagas dos mil pesos de diferencia, ¿quién le ha dicho a un médico que, que, que el consultar puede costar más de dos mil pesos? En un país pobre. Y bueno, tú pagando pero, el seguro. Bueno, pero ya estudiaron. Yo bueno, pero, sí. hay, hay, hay, pero gente, hay gente que se ha pasado la vida entera sí, estudiando, entonces. Sí, eh, el, pero tú, y la salud, tú, tú, es tú, gratuita. No, tú no estás pagando, bueno, es gratuita en, en, en, en el sistema público. Y ahí es donde les, ahí, en, están el todos trabajando público, ahí mismo. en el sistema público, en el sistema público es donde el gobierno, el Estado debe garantizar la salud, no así en el sistema privado, independientemente de que deben auxiliarte en caso de, de, de emergencia por un asunto constitucional. Ahora bien, ellos pueden que tengan razón los médicos, ahora es el momento. O sea, ya estar en esta circunstancia amenazando con paralizar los servicios a las ARS, independientemente de si tienen la razón o no, no me parece algo justo. Eh, en un momento de pandemia mundial, en un momento donde la gente necesita tener acceso a la salud, por la vía que sea, no me parece justo que los médicos utilicen en este momento, como tampoco me pareció justo, la, la protesta de los maestros de la UAS en plena pandemia, que manipularon, eh, hicieron lo que, lo que quisieron y al fin y al cabo sacaron la, la, la, el beneficio que buscaban en medio de la pandemia. Yo creo eh, que los médicos tienen que ser un poco más sensatos, con relación a, a esto y esperar otro momento, por lo menos esperar a que ya la República Dominicana haya salido de, este, de esta situación que, en la que se encuentra. Eh, vemos que lo de la vacuna está marchando muy bien en la República Dominicana, lo que posiblemente signifique que a fin de año, quizá a mediados del año, que se yo, agosto, septiembre, por ahí, ojalá en diciembre ya esté la mayoría o la totalidad de la población dominicana vacunada. Y entonces ya como que de ahí en adelante podemos comenzar a exigirle al gobierno y a exigirle al sistema eh, otros derechos. Pero como que ahora no, es lo que yo pienso. No me parece lógico en este momento donde se impone primero el derecho a la salud a que usted le paralice, porque no es a la ese. Usted es a la persona, es al ciudadano que usted le está quitando el derecho al acceso a la salud. Por ejemplo, si usted me quita, yo estoy pagando un seguro y yo voy a, a, Ahí a un centro médico razón. y me dice, no, no te podemos atender porque tú tienes seguro tal y Ahí seguro tal razón. no me está pagando bien, pero bueno, resuelvan ustedes su problema, mientras tanto, a mí hay que atenderme y hay que resolver mi problema porque para eso estoy pagando. Derecho fundamental. Y segundo, además es un derecho fundamental. Eh, naturalmente, que, que está haciendo pago? Porque yo no puedo ir necesariamente a una clínica, a decir, me tienen que atender, ¿verdad?, eh, de manera gratuita, porque para, para eso están no, en los hospitales, pero yo, yo tengo un contrato, yo tengo un contrato con las ARS y la ARS, y el médico, y el médico también tiene que asegurarme la salud. De manera que me parece que independientemente de quién tenga la razón en esta, en esta discusión que tienen los médicos y los especialistas ahora con las ARS, me parece que no es el momento. Bien, mira, eh, hay que analizarlo desde varios puntos de vista. Por ejemplo, hay carreras que tienen un componente social y la medicina es una. Sí. Hay otras que no lo tienen. La economía, por ejemplo. Tú, ningún economista está obligado a actuar dentro de su marco profesional pensando en la sociedad. Ningún... Eh, comunicador, por ejemplo, el comunicador sí, porque el comunicador tiene un medio público en el cual vierte sus opiniones. Pero, por ejemplo, un, un economista, un mercadólogo, un publicista, eso no... Pero un médico sí tiene una responsabilidad social. Y hace tiempo que la medicina perdió su esencia. Hace tiempo que la medicina es una profesión para que una gran mayoría de gente que sale de las universidades con un título de doctor en medicina, se haga millonario. Y si no, yo le voy a poner el ejemplo más sencillo. averiguen a ver, averigüen a ver, cómo es posible que un negocio de medicina que se funda hoy, en 10 años, tiene una la empresa. manzana entera, eh, eh, eh, comp han comprado la manzana entera, y ese emporio, como dice Francis, es creado en 10, en 12, en 15 años. Eso no tiene lógica desde el punto de vista material y económico. Ningún negocio te va a producir a ti eh, tanto dinero, tanto dinero que tú en 10 años tú constitu constituya un emporio. En cambio, hay, hay, hay lugares de la misma calidad, de la misma categoría donde se hace lo mismo que usted ve que tienen 20 y 25 años y se han mantenido con su mismo local, eh, quizás con un parqueo adicionado en, eh, dos o tres años después, etc. Y usted nota ese progreso en uno y ese progreso lento y pausado en otro. Y usted dice, bueno, pero algo tiene que estar pasando. Usted sabe qué está pasando, que aquí no hay médico que te cobre. ¿Quién ha dicho, Francis, que un médico cobra dos mil pesos por consulta? Lo, la consulta de un médico privado andan por cinco mil pesos cuatro, cinco, un, un estudio pasa de 15 mil, de 10, de 12 mil pesos. O sea, la medicina privada, la medicina privada es un atentado a la sociedad a ese nivel. Eso no quiere decir que haya en la medicina eh, eh, médicos como por ejemplo eh, eh, el doctor eh, eh, eh, Nene Sarante que te cobra 200 pesos por una consulta. Y es un médico que está en el clavo. Por ejemplo, ...y lo hay, el caso del doctor este de la capital... ...que es un altruista, ¿cómo se llama? Un eh, eh, Sí, eh, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Claro, eh, Giminián. Giminián. Por ejemplo, ha puesto dos ejemplos... ...en dos latitudes diferentes... ...el caso de Nene Sarante, aquí en Macorís... ...ahí en La Libertad... ...y el caso del doctor Giminián... ...esos son casos aislados... ...la gran mayoría de los médicos, señores... ...salen y se cargan de cuarto... ...y ¡ay, mi madre, esos cirujanos plásticos! que son artistas estéticos. Yo no critico eso. No, cada, no, no, quien, eso es su... cada quien cobra por su trabajo lo que quiera. Ahora, el médico el médico tiene una labor social. Independientemente de que su profesión sea para hacerse de cuarto y para hacerse rico, el médico tiene una labor social. Usted sabe lo que se hace en mi oficina año por año desde hace muchos años. En mi oficina se toman de dos a tres casos al año que, se, que no se cobran, dependiendo de la persona. Eso se llama, porque incluso eso, eso fue algo que impuso, ni siquiera estaba yo en la oficina, yo tenía casi 15 años fuera de mi oficina, pero eso lo impuso Rosaña cuando se quedó sola con mi oficina. O sea, eh, usted va y usted, ella nota que usted tiene muy escasas eh, eh, eh, condiciones económicas para poder pagarle, y él dice, no, yo te lo voy a hacer gratis. Pero, lógicamente, limitamos la cantidad de casos porque tampoco andamos arriba de los cuartos, ¿me entiendes? Uno tiene que trabajar. Entonces, hay que entender eso. Yo pienso que no es solamente que no es el momento, yo lo que pienso es que también lo que hay que llegar a hacer es un, es un equilibrio entre las ARS que te cobran un, unos cuartos, y que luego quieren pagarle caballar a los médicos porque no, ellos, no, ellos no dejan de mira. tener razón. Ah. en términos de Oye esto, en términos del monto, ellos no dejan de tener razón. Lo que hay que buscar es equilibrio. Lo que usted no le puede decir a esta sociedad en medio de esta pandemia, mira, yo no voy a atender a nadie si las ARS no me pagan, porque qué le importa a las ARS esa vaina? Entonces, ahí es que está el problema. Ese nudo gordiano, ese entronque, es lo que, hay que, es lo que hay que buscarle la vuelta, es lo que hay que buscarle la forma. Porque tanto uno como otro se están enriqueciendo. Siendo con la con la desgracia de la humanidad, Mira, con la tenemos, desgracia tenemos del pobre, Francis, con el, el, eh, eh, la salud. Buenos días. Buenos días. Adelante. Le habla el doctor Antomarchi. Hola, Hola doctor. doctor. Buenos días para todos, Francis. Buenos hey, días. hermano. Yulian. Placer, doctor. Fíjense, la, el problema de la seguridad social en este país es que está mal estructurada las ARS son grandes empresas comerciales y que están viviendo a costilla o están subsistiendo a costilla de la clase médica dominicana con respecto al comentario de las grandes clínicas que han crecido rápido la seguridad social ha venido a beneficiar a los propietarios de clínicas y a los propietarios de laboratorios y centros diagnósticos ¿por qué? porque hay un 95% de la población que posee un seguro médico, acuden en masa a los centros de salud y han aumentado su volumen, han aumentado su crecimiento por el volumen de trabajo. Sí. Fíjate, Francis, me voy a dirigir personalmente a ti porque sí. tu comentario. Una ARS paga 300 pesos dominicanos por una consulta a un médico a nivel privado. De esos 300 pesos, el médico recibe 260 pesos. Todas las especiales, todas las, eh, sociedades especializadas han autorizado un copago de 700 pesos que con los 260 pesos que te llega de la ARS, sería unos 960 pesos. Creo que es un precio justo por una consulta. ¿Por qué? Nosotros somos profesionales sacrificados, duramos siete años estudiando en una universidad. Duramos un año haciendo una pasantía en un campo, quién sabe dónde. Y aparte de eso, la especialidad te dura de cuatro a cinco años. Y si tienes que hacer una subespecialidad, salir del país, eso te dura alrededor de dos a tres años. O sea, todo eso es sacrificio. Eh, particularmente yo no trabajo en medicina privada, tengo cuatro años retirado. solo, solo estoy dedicado a trabajar en el hospital San Vicente de Paúl a toda capacidad pero creo que el gran negocio de este país y que tienen que revisarlo la son las ARS fíjate un ejemplo la plaza de la salud que es una de las instituciones de mayor nivel de salud de este país recibe del estado dominicano 600 a 800 millones de pesos al año. Y un pobre no puede ir La ahí. población común y corriente no puede ir ahí porque no tiene seguro privado. Pero aparte de tener un seguro privado, mi mamá, Doña Rosa, que todos ustedes la conocen, sí. fui a hacerle un estudio nuclear cuando presenté la ARS. Me dijeron, no, páguelo en efectivo y reclámenle la ARS. ¿Sí? Me cobraron 42 mil pesos por un estudio nuclear del corazón. Es verdad y la ARS solamente me devolvió siete mil pesos un robo entonces yo como médico como profesional de la salud creo que el estado dominicano el estado dominicano debe de enfocarse en hacer una revisión profunda de la ley de seguridad social en todos los sentidos una Bien. revisión muy profunda muy profunda de la ley de seguridad social para sí. que pueda haber un equilibrio y una equidad. En cuanto a lo que está sucediendo con el Colegio Médico Dominicano en este momento, estoy de acuerdo, pero no es el momento debido al problema de pandemia y al problema que se está viviendo de salud a nivel mundial. El comentario de Yerjan fue un comentario muy acertado, pero yo creo que la clase médica dominicana, en sentido general, en sentido general, debe de cambiar su calidad de vida. ¿Por qué? Porque el, el Estado Dominicano anunció un 30% de aumento para el mes de julio, para la clase médica, pero ya eso fue absorbido por el costo de todos los productos, medicamentos, gasolina, alimentos, transporte, escolaridad. Pero todo eso lo estamos sufriendo, ciento, todo, lo estamos sufriendo todo, doctor. Eso lo estamos ahí, sufriendo todos. A a eso Tomás. no es solamente los médicos. Porque yo soy parte del sistema eh, y soy un ciudadano y soy un profesional también liberal. ¿Quién apoya a los abogados a que tengamos también mejoría de salario o mejoría de calidad de vida? Ahora, tú tienes toda la razón... Y aunque ha sido duro con el tema de la, de la, del reembolso que nosotros tenemos que pagar cuando vamos aún teniendo el seguro, he entendido que anda por los 1.400 a, a 1.700 pesos en, otro, en casos de médicos, porque yo estoy claro que aquí la seguridad social hay que revisarla a estos años de existencia, porque la ley 87 está transfiriendo ben, pingües beneficios a lo que han manejado como un negocio la salud. M miren, y eso aquí es una realidad. Yo creo que, Ahora, deben entender que el pueblo es el que está costeando todo eso. La misma ARS es el pueblo, miren, no es el yo, Estado yo, solamente. Yo, yo creo que comparativamente hablando, no podríamos... Y que me escuchan los demás profesionales, yo soy profesional de un área, pero francamente nosotros eh, en sentido... Eh, es real, no podríamos compararnos con, con, con un médico. O sea, primero, por lo que implica ser médico, o sea, lo que un médico maneja, un médico maneja la, la salud, la vida de una persona. Eh, por ejemplo, en el caso del abogado, lo que maneja normalmente es la libertad, cuando más, la libertad y los bienes. Fíjate no tú que, que comparativamente no estamos hablando del mismo profesional. Y además, un profesional del derecho, por ejemplo, te estudia cuatro años y ya es profesional. Un médico no, no. Sigue un médico, no, un médico tiene grado, que apoyar la yuca Pero fíjate sí, una pero, cosa, pero hay, Aquí hay abogados que ejercen mira, Y que solamente tienen mira, grado Que son licenciados y ya, que pasa que, y, que, y, que, y que van y leen un libro Mira, yo no voy y, a regatear de que el médico, claro que ¿qué? sí Y mira, nosotros, a todos igual los, igual los médicos maestro, mi, mi respeto y cariño Ahora bien, lo que tenemos es que ponernos ¿qué? de acuerdo Porque el costo que nosotros estamos teniendo Como pueblo es insostenible ¿Cuánto gana un profesor de la UAS? Casi al doctor ¿Eh? se le olvidó ¿Eh? Oye, Al doctor se le olvidó No sé si se le olvidó Es el profeso no, Que debieran se se atacar pasó? a que vayamos a revisar la ley Oigan, Claro Al doctor es se le olvidó el tema de los médicos Negociantes de la medicina No sé si es profeso o se le pasó Realmente no, bueno, bueno porque bueno, él. Ya bien. sabemos que está en salud pública. en Y en el hospital. Yo creo que sí, digo que se sí, le olvidó pero... tratar esa parte. Pero esa no, pero... parte. Bueno, señores, la pregunta del día. ¿Está usted satisfecho con la cobertura que le ofrece su aseguradora de riesgo de salud, ARS? Háganlo el feedback. 829